¡Buenos días! ¡Buenos días! Uh. ¡Qué emoción volver! Se siente raro que llevo tanto tiempo sin hacer like. Es como... ¡What! Uh. ¡Buenos días! ¿Cómo vamos? Ahí está Polo que quiere salir. No, nada, Polito. Vamos a empezar la semana con toda, con cuádriceps y glúteos. Buenos días mi Yudi, hermosa. Vale Valeria buenos días Eugenia ¿Cómo vamos? espero que me hayan extrañado Yo dije no, yo no sé si hacer like o no porque muchas están en el reto Porque yo sé que muchos están en el red y dije, no, yo, ¿para qué voy a hacer un live? Voy a estar yo sola aquí, pero creo que estamos conectadas, estamos juntas en esto. Aquí dice Angel Wake Online Shop, estoy muy feliz. a estar Dianis presente. Pero hoy vamos con toda la actitud. Debe poner la música un segundito. Les confieso que me siento demasiado rara haciendo el live porque llevamos mucho tiempo sin hacerlo, que es como, estaba tan nerviosa y dije, ay, Dios mío. Uno se acostumbra a todo y después de que lo dejé hacer es como tan raro. Dame si le subo acá, espérense. Amor, no, no. No suena. Eso, así es, no todas estamos, pero seguimos haciendo ejercicio contigo. Así es, muchas están ya haciendo el reto. Somos un poco tonos en el reto. Después más al sensor porque ya está. Uh -huh. Uh -huh. Listo, vamos con toda. ¡Uh! Mucha suerte, buenos días, Carol. ¿Cómo vas? Vamos con toda la actitud, con sueño, cansancio, con frío. Hace un poquito de frío, pero vamos con todo. Yo me voy activando a medida que vamos empezando el live lo que necesitamos. O sea, puedo está en la etapa más travieso que no se imaginan. Se volaba otra vez. No, no es fácil, no es fácil con hijos, no es fácil. No es fácil. Te extrañamos, dicen por ahí. ¡Uh! ¡Epa! ¡Eso! Buenos días, buenos días. Ahí está Jessica presente, vamos con toda Adriana Fuentes. Eso es. Ok, hoy que necesitamos? Una silla, colchoneta o tapete. Atrevido, uy. Muy acá. Dicho, ¿qué necesitamos hoy? Colchoneta o tapete, silla o banco bandas de resistencia, pesas o lo que tengas en tu casa que sirva como pesas vamos a hacer muchas sentadillas, muchas tijeras vamos a sufrir, no me hagan mala cara en este momento lo hago por ustedes, siempre me quedo con los básicos y vamos a repetir mucho, mucho los básicos que son los mejores que existen no puedo creer, todos los que somos, a pesar de que muchos están en el reto what? oh what? oh, oh, oh what? buenos días, listo, vamos a empezar con toda mucha suerte, les voy a explicar si quieres antes de calentarlo, calentemos y después les explico superset número uno. Listo, voy a quitar los comentarios. Vamos a hacer cuatro movimientos, 40 segundos cada uno de calentamiento. Vamos a calentar primero. Listo. Tengo una banda cerca. Vamos arriba. Déjame subir un poquito que se ve. Okay. ¡Power tap. ¡Eso es! ¡Vamos con todas! Uh. ¡Vamos, no pares! 20 segundos. ¡Eso es! Veinte segundos segundos 40 segundos Cambiamos, nos vamos en posición arriba, vamos. Eso es. Vamos, quiero lo mejor. De 10 segundos. 1,2 40, 40 segundos dólares. Ya uh. Bien Listo Déjenme subir eso que siento que está súper bajito Un segundito Ahí va uh. Vamos a empezar el super set número uno. Vamos a empezar Goblet Squat Si estás en tu casa y tienes una barra en la casa o en el gimnasio Lo puedes hacer con barra un front Vamos con toda ¿Listo? Vamos con toda Ya estás acá, ya te levantaste, ya tomaste la decisión Si estás aquí es por algo Así que aprovecha el tiempo al máximo, no te quejes Que está muy difícil, no nada Difícil para ti, no nada ¡Uh! Voy a estar en los comentarios Y estoy muy feliz de Estar con ustedes acá otra vez Los extrañaba tanto de entrenar con ustedes raro, les prometo No hay la misma motivación y lo voy subiendo en cada nota y nos fuimos vamos uno ¿Y eso? Me duele mucho la rodilla, eso pasa mucho con las, con las tijeras. Como el peso muerto, me duele mucho la espalda abajo. Y es muy importante que te mires un espejo grábate para que lo hagas con buena técnica. Entonces, no es esto, míreme. Ah, ah, yo pienso hacia abajo, incluso cuando lo hago cerradita, es hacia abajo, no hacia adelante. Mi rodilla no está haciendo la presión hacia adelante, pienso hacia abajo. Listo, si te molesta mucho, doble, solamente. Una y arriba O lo puedes hacer Uno, dos, arriba Sin la rodilla hacia adentro Busca siempre la modificación Si te queda muy incómodo Si no puedes ¿Ok? ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Estoy nerviosa por todo lo que nos espera De esta rutina super poderosa Listo, Hoy voy a quitar los comentarios Vamos con toda Mi anámen lo puede hacer por ti Esto es para ti, por ti Así que deja la flojera es tu cuerpo Eres tú Lo más importante Tú Listo Vamos con todas arriba Y empezamos ronda número 2 Hicimos 15 Ahora vamos a 20 repeticiones Vamos este, grabando un poquito más fuerte Listo Ya fuimos Vamos 1 2 hasta ahí. Tres. Cuatro bien. Vamos, cinco. Seis. Ah. Siete no pares. Ocho. Nueve. Diez. Vamos, once. Ay, ay, ay. Doce, no pares. Trece. Vamos, catorce damos 5 más vamos 17 18 No me abandones. Ah, ah. 10, 10, segundos. 10. 10 segundos más. Tú puedes, yo puedo. Vamos. No pares, no pares, no pares. Uh. Rodillas hacia afuera, no aquí, sino acá. ¿Ya? 20 segundos. Uh. descansemos un minuto y empezamos ronda número 3. Ay, qué lodo. Vamos a ver, qué lodo la cámara. entre cada ronda, recupérate, son tres super sets, van a ser tres sets diferentes, listo, ay, ay, ay, vamos con todas, ¡Woo! vamos arriba, no creas, yo tenía miedo porque hablar que uno de entrenas, ya uno me sin hacer, es de, dice, no, ¿qué? Que no puedo, vamos con todo me no, no, no. listo, vamos a 25 15, 20, 25 no. listo nos fuimos vamos 2 3, nos vale 4 5 6 vamos 7 30 Podemos variar un poquito Que no somos iguales Entonces depende de ti Pero Da lo mejor de ti Si 20 es tu máximo Llega hasta 20 Si 15 es tu máximo Llega hasta 15 ¿Ok? Uh. Me pregunta Cindy Que si ya hoy hice cardio No Voy a hacer cardio después Pero solamente 20, 30 minutos eh, Los días de pierna No hago tanto cardio Como el resto de los días ¿Listo? Semana contigo, mi Silvia. Eso es Carol. Vamos con toda ronda número 4, número ¿no? Ya es la última ronda. Bien, Faltan los comentarios. Me preparo mentalmente. Yo digo, yo sí puedo, que tú sí no puedes un poquito más. Bien, vamos arriba. Respira profundo. Listo. ¡Vamos, no más Andones! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ya! ¡40 segundos! ¡Oh, my god. ¡Uf! ¡Una silla! ¡Un segundito! ¡Ah! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Número 2! ¡Tijeras! ¡Ya es el último! Así que si piensas tirar la toalla ¡No nada! ¡No nada! ¡Vamos! ¡Arriba! Fuimos! Cuento que estamos en el mejor equipo del mundo. Equipo, no me rindo. Presente. ¡Woo! Terminamos. O sea, Super ser el número uno. Aquí me dice Brianda Stores. Ella acaba de terminar el día 19 del reto y me tiene mal las piernas. ¡Felicitaciones! ¿Listo? Va, vamos, vamos, vamos. 20 segunditos más. Ah, no, hay que 20 segunditos más. Yo, yo tengo que explicarle. Que 20 segunditos más, que loca. Le voy a explicar. Supreme o ser número 2. O sea, vamos a hacer uno que yo sé. Ah, bueno, tú llamo a alguien para que me acompañe en el Finisher hoy. Hoy alguien me acompaña en el Finisher. Ok. Vamos a hacer de Super Set 2, uno que yo sé que no le gusta, pero yo sé que es bueno, ok? Eso es lo importante. Que es bueno para ti. Vamos a hacer Bulgarian Split Squat. Sidney, sí, ¿sí? ¿por qué? Porque es uno de mis favoritos de cuádriceps. Yo lo amo, demasiado bueno para los glúteos, para los cuádriceps. Voy a mezclar un poquito la parte de atrás, también. ¿sí? Ahora, cuando yo lo hago para el cuádriceps, lo hago mucho más cerradito. ¿Te no es tan abierto. Un poquito más cerrado pero es importante. Pienso hacia abajo, no hacia adelante para no lastimarme la rodilla. Aquí aplica lo mismo que la tijera. Tengo una pesa de cada lado. Si eres principiante, hazlo sin peso. Listo. Pienso hacia abajo. Y hacia arriba. La pierna adelante. El dedo está así. Hacia el frente. No acá. Todo mira hacia el frente. Muchos centrajes, listo. Número 2, vamos a hacer con la pesa calante, o si tienes una mochila o barra, puede ser acá atrás, o una pesa calante, o una y una. Si no tienes una más pesada, puede ser una y una de cada lado. Voy a hacer 1, 1, 2, hasta llegar a 5. Después de 5, 4, 3, 2, 1. Quiere decir, un push dos pushes Después en la tercera, tres chiquiticas en la cuarta, cuarto en chiquitica. Pues en la quinta, cinco, tres, pues cuatro, tres, dos, uno. ¿Listo? ¡Ay, ay, ay! Vamos con todo. No, no te vayas a rendir. Yo sé que es difícil entrenar. Yo me pongo a pensar en todo el proceso y todo lo que uno tiene que automotivarse, auto empujarse todo el tiempo y lo tienes que hacer tú. No puede ser, o sea, yo estoy aquí apoyándote también y te voy a apoyar, pero necesito de tu parte. ¿Listo? Ay, ay, ay, yo tengo miedo. <risa> Tengo miedo porque no la iba hace tanto tiempo que me da como cosita Pero emoción también. Listo, vamos con todo arriba. Bulgarian Split Squat. Voy a subirla acá. Bien. Listo una pierna atrás, la otra adelante. Los dedos miran hacia el frente. Pienso hacia abajo, no hacia adelante. Pero ¡Fuimos! Uno. Vamos, dos. Vamos, más, fue arriba. Tres, más, esto, eso no. Ah, Cuatro, eso Arriba. Cinco. Vamos, seis. Arriba, siete con todas. Ocho. Ah, ah. Nueve. Vamos de lado. Listo. No fui. Hay personas que uno conoce y uno dice, Dios mío, pasa tres horas en el gimnasio, contenas tres horas en su casa, pero no entiendo. Bueno, uno, lleva tiempo, dos, uno, la técnica es importante, entonces no solamente es entrenar por entrenar, la técnica es importante, como arme la rutina es importante, o sea, todo tiene un porqué, es como una fórmula, entonces es importante entrenar de una forma inteligente, yo siempre digo, yo sé que mis rutinas no son las más fáciles, eh, yo sé que una rutina de 20 minutos les gustaría más. <risa> pero a mí me gusta en verdad que dan resultados, hacer mi rutina de verdad, esto es lo que yo hago, lo que a mí me ayudó, lo que a mí me ayuda. Entonces, eh, por eso lo hago así, a veces me dura un poquito más de lo que quiero, pero trato de darles todo de mí y ser honesta con mi trabajo que así es. Yo no les quiero mentir, ah no, yo hago esto y esto me funciona, no, yo hago esto y esto me funciona, ¿listo? Voy a quitar los comentarios porque ustedes saben que yo puedo hablar cinco horas acá. Uh -uh. Me voy. Vamos arriba con toda. Bien. Voy a subir la música. Y empezamos ronda número dos. ¡Uh! poner banda pero quiero ir un poquito más pesado en vez de 10 kilobytes un 15 ¿Listo? y nos fuimos 1 vamos 1 2 vamos a 3 vamos a 4 5. Conmigo, si sí, yo sé que hay muchas Que están en el red te dije, no Voy a estar yo, Polo y Camilo Aquí, pero me fascina Saber que, que este equipo no me rindo Muy grande, somos muchas y muchas Y, muchas, y eso me tiene muy contenta Ya yeah. uh, Bien Aquí me pregunta que si tomo proteína Después de entrenar, sí, pero porque Me cae justo Justo, perfecto, pero hay personas que por ejemplo Desayunan justo después, es decir Si te vas a comer tu huevo no es necesario una proteína del huevo Ya el huevo es tu proteína Entonces, digamos que depende mucho de ti No es que sea necesario Que si no tomas proteína no ve resultados Eso es falso Es simplemente una ayuda Es como para ayudarte a llegar a la proteína necesaria del día A mí me gusta porque es deliciosa Pero no es que sin, sin eso no, no vea resultados Eso es mentira Listo, vamos a ronda número 3 ¡Ya! Listo, arriba Aquí no se, no se van a rendir No, nada No, no te puedes quejar si no haces todo lo que tienes que hacer, es como decir, no, no quiero entrenar y me quiero quejar que no me siento cómoda, no, nada. Tú entrenas, lo vas a hacer y no te vas a quejar. Vamos arriba con toda ronda número 3. ¿Listo? Okay. <risa> Bien me recupero Bien Yo creo que muchas veces nos acostumbramos a hacer, a hacer las cosas de una forma cómoda Como hago aquí hago acá y me voy del gimnasio o oh, de entrenar Y por eso ya de, debo ver resultados Hay que meterle Hay que saber hacerlo Hay que meterle intención Sylvie te odio y te amo <risa> Te entiendo, me ha pasado, <ríe> bien, ¡Uf! eso es, vamos última ronda con todas, vamos con todos los poderes, mucha suerte a esta Susy, le quería que a debería acompañarme en el finish amiga, amiga acompáñame, ella está embarazada, es mamá, pero ella es super fit, lleva toda la vida siendo super fit, creo que es mi amiga más fit que tengo, <ríe> y... Y ella entrena, obviamente, su médico le dio sus recomendaciones, pero puede entrenar porque ya lleva mucho tiempo entrenando y es lo máximo. Entonces, bueno. Nada, vamos con todo, voy a quitar los comentarios. Mucha suerte con todo hasta el final. Aquí no se van a rendir, bueno. Vamos con todo. Ok, música, perdón, es que son tantas cosas a la vez. Música primero. Listo. ¿Ready for this? Vamos con toda última ronda. Va a un poquito más. Hizo pienso hacia abajo, no hacia adelante. Nos fuimos. Vamos. Uno, no pares. Dos, vamos. muchas ya soy amigas por, por el mismo Instagram, eh, otras son muy principiantes, otras están en la mitad y todo está bien, pero si yo no te exijo, la que pueda ser 12 me hace 8 siempre, no, yo quiero exigirte un poquito más, de momento no cada 20, los 20 brincos si eres principiante, pero que de lo mejor de ti, ok, ¡Woo! bien, vamos con Ah toda... oh, no, ya quedamos con todas. le tengo que explicar ahora el último, el último, ahí voy, Ay no. ¿Quieren hacer el último? <risa> ok, va. Mm. Qué duro, pero te amo. Gracias. Gracias, Ana. Qué bestia. No nada. No nada. Listo, arriba. Vamos a hacer curtsy. No, no me dan cara, bueno. Recuerden que yo por dentro estoy diciendo las mil caras del mundo, pero con todas. Te hacemos lado y lado. Ustedes ya saben, las que son nuevas, una tijera. Es atrás. Un curtsy. Esta es la tijera. Un curtsy es un poquito más a un lado. Bueno, entonces, en vez aquí, es acá. Terminen otra vez. Turn. Centro. Vuelvo. Nunca subo completo. Tengo una pequeña flexión todo el tiempo. De frente. Tengo las pesas de cada lado. O una mochila puesta. O una barra si tienes, por ejemplo. Lado y lado. Vamos a hacerlo de frente, perdón. Aquí. Mira que las rodillas no hacen eso. Es ¿eh? normal acá este es el número 1 Número 2 Vamos a hacer contra la pared Yo sé que este es el finisher usualmente Lo vamos a hacer de finisher también En la cuarta ronda nos quedamos simplemente Sostenidos Vamos a hacer abducción en la pared Y la vamos aumentando el tiempo Hacemos 40 segundos en la primera ronda Y así Entonces, Para que son nuevas, de pronto no están entendiendo Lo que estoy diciendo Voy a ir a esta pared me pongo acá eres una silla ni muy arriba ni muy abajo las pies no están acá afuera ok una silla sostengo con la banda arriba de las rodillas abro cierro en la cuarta ronda lo que vamos a hacer es después de terminar el tiempo de abrir y cerrar yo digo sostengo puedes coger una pesa y agregarla y te quedas sostenida lo más que puedas listo ya no nos queda nada bueno por eso es una nueve Divino va eh, Es que no tengo mi reloj ¿Listo? Entonces en la cuarta ronda lo que hago es No importa, en la cuarta ronda lo que hago para poder llamar a alguien es Hago una pequeña pausa Después que terminemos, llamo a alguien y nos ponemos en sentadilla a sostener ¿Les parece? Las quiero matar de amor De poder, de confianza De todo lo positivo Espérense que está picando esto ¿Listo? Voy a quitar los comentarios. Yo también las adoro, las amo. Vamos arriba con todas. Curti, Ustedes saben que yo soy medio chifla pero voy no a decir algo. El reto me ayudó muchísimo a contar mejor. Eso sí se lo garantizo. Yo soy mejor contando, ¿eh? Arriba, vamos. Vamos, ready. Sí. sin copyright, porque si pongo una canción eh, con copyright me pueden cortar el live, entonces yo digo ya para que no corten el live, vamos a lo seguro, prefiero que entrenen a que esté cortándose, por eso, se puede cortar por otras mil razones, pero por lo menos que no sea eso. ¿Listo? ¿Cómo le fue? Bien, aguantaron los 40, muy difícil. ¿Qué opinan? ¿Cómo les fue? ¿A qué horas empezaron? Empezamos a las 8, 8 y 10 más o menos. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Extrañaba esto, dicen por ahí Las piernas no me dan Re cansada ¿Eso es. Ok <ríe> Me encanta la música de Happy Bien Es que tenía que hacer una música así para el reto Porque toda una música cantada de, de una hora es muy difícil demoramos mucho tiempo también Bien Más viva que nunca, dice Judy Genial Bien uh! Voy a dar los comentarios Vamos a la... No, la segunda ronda. Listo con todas. Vamos arriba, ya está. Está facilito, facilito. Está divertido, vamos. Arriba. Listo. Me subir la música. Listo, nos fuimos. Vamos, Percy, Vamos, dos. Vamos, siete. Ocho, ah. Bueno. No me abandones. Fuerte, fuerte, fuerte. Yo estoy aquí. Mira, a ver. Vamos. 36, 37. Vamos 40. 10 segundos más. 6, 7, vamos, ya casi. 2 segundos. ¡Oh, yeah! Uh. ¡Ah! ¡Eso! vamos a terminar, lo rico es que venimos acá a trabajar, lo hicimos bien, no fue una hora perdida, queremos hacer una hora que nos funcione, llevamos como 50 y algo minutos de entrenamiento, bueno sin, pues sin el calentamiento como 45, no veamos todo, me va a dar algo dice Estefanía Orozco, super Anbel si sí, no pasa nada, Aleja no pasa nada, lo puedes hacer sin banda, abre y cierra o te quedas so sostenido Ahí el, el movimiento más difícil ahí es el sentar en la pared, entonces lo puedes hacer sin banda. Listo. Vamos equipo eso es, vamos arriba ya es hora de empezar. Son todas las fuerzas ronda número 3 Vamos. Vamos la música. Espérense. Listo. Are we ready? ¡Nos más... fuimos! todo, entonces yo dije, no. ¡Uh! ¿Cómo vamos? Ay, ay, ay. uh me digo, se va a caer el... Nos queda la última ronda. Aquí me preguntan que qué tomas. Cuatro lesa. Esto es mis aminos. Entonces son glutamina, y IBCAA y colágeno. Esto es de la marca Vital Performance. Que yo siempre se la muestro en mis historias. Que la amo, mi proteína también es de ellos, mi colágeno solo, o sea, el colágeno puro también es de ellos, y son lo máximo Seguimos, muero, lo logro, destruida, pero con toda. Creo que si me dicen algo feo, como duele, con algo positivo. Entonces la práctica es, no estoy que me muero, pero voy con toda. O estoy cansada, pero sigo. Entonces siempre algo, si dices algo negativo, tiene que decir algo positivo, eso sí. Bien. ¡Woo! Bien, vamos a la última ronda. Aquí vinimos a trabajar de la forma inteligente. Como siempre les digo, yo no quiero las rutinas fáciles, no me importa. O sea, sé que hay muchas personas que prefieren así, pero yo les quiero dar lo que es. Porque si vienes acá, no vienes a perder tu tiempo, no nada, el tiempo es oro. Venimos a trabajar. ¿Listo? ¡Listo! ¡Vamos! Nos queda una ronda más. Ahora, voy a, voy a hacer una más. ¿Quién me va a acompañar en el fin de show? Vamos a decir la persona que me va a acompañar para que sea más rápido. Cuando yo termine de hacer esta ronda, llamo a esa persona. ¿Quién va a ser mi compañera de hoy? Yo creo que mi amiga Susy le da pena, Susy, ¿te da pena? <risa> Con toda es verdad Oh my God, destruida pero feliz, ¡eso! Exacto, si sea algo negativo tiene que ser algo positivo Natalia, baja un poquito más, es como una tijera Y si no, si no, si no sientes el curtsy, la idea es que lo practique, Pero si no lo sientes hoy, ve practicando y vas a hacer tijeras alternando ¿Ok? En vez de hacer curtsy si quieres Y sí, lo sientes un poquito más Llevo, Dice Liliana Llevo 16 años en el gym Y hasta, hasta ahora veo resultados Pero es que Susy no aparece Amiga, no, me, me estás haciendo la maldad Yo te conozco Yo, Silvia Bueno, ahí, ahí puedo tener varias opciones Porque si no me aparece en ese segundo Yo no sé qué voy a hacer Entonces, Jos 06, está pendiente Isabela vaya, si lo dije mal, perdón, también eh, está, está pendiente, qué más, venga yo, ok, Verena también si quieres, también la primera que yo vea de ustedes la voy a llamar de una vez, voy a estar los comentarios y nos fuimos, última ronda con todas, bien, ready? Es. Seis, vamos, seguimos, siete, ocho, A la persona que me va a acompañar y hacemos el finisher sostenido, listo en sus marcas. Nos fuimos, vamos a abrir y cierro. Ah. Vamos, no pares un minuto con todo lo mejor de ti. Oh my god, vamos 20. A ver, termine te debemos salir Va ¿Listo? que me va a acompañar? Uy, no Hoy no te quiero Te adoro Va. Va Aquí veo muchas Yo voy a ver la primera que veo yo Va Ay, ¿cuál fue la primera? Se me fue Silvi sí, ¿Tengo muchas? Bueno, voy a llamar La que sea con Dios. Aquí llame a una. Isabela Falla Pelayo. Hola. ¿Cosina? Hola, Silvi. ¿Estás preparada? Bien. ¿Estás lista con, sí, todas, con poderes? ¿De dónde eres? Sí. De Colombia. paz. Bueno, vamos con todas al final. No me abandones. Bueno, lo mejor de ti lo mejor. ¿Listo? Arriba, vamos. Listo. Vamos con el tiempo. Sostenemos con la pesa o sin peso. Si queda, hazlo con tu propio peso también puedes, como te quede mejor. ¿Listo? Y nos fuimos. Vamos, sostengo, sostengo, no más, abandones. Eso es. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Eso! Vamos, no pares, no pares, no pares. Seguimos, seguimos juntos hasta el final. Vamos, 22 segundos. Eso es fuerte, vamos. Vamos, 30. Vamos, no me abandones. Vamos, tú puedes, vamos 40 segundos. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Estás con todas? Epa. Sí. Bien. Uh. Vamos, no pares, no pares. Vamos 50. Vamos, vamos arriba, arriba con todas. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos un minuto. Vamos, no me abandones. Que estés como una silla sentada, ni muy arriba ni muy abajo. Buena postura, eso es. Vamos un minuto 10. Vamos a hacer dos minutos, ¿listo? No, cuánto. Lo que pueda. Trata de no poner las manos sobre las rodillas porque no te das presión, eso es. Vamos un minuto treinta, nos quedan 30 segundos más. Tú puedes, tú puedes, no me abandones. Vamos con todas. ¡Eso! ¡Bien! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡No pares, no pares, no pares, no pares! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡15 segundos más! ¡Ya! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! ¡Ya! ¡Woo! Uh. Oh, ¡Ya! ¡Yeah! Te felicito, dos minutos completados. ¿Cómo te sientes? Super, Sirvi. Muchísimas gracias por acompañarme, hermosa. Te mando un besote inmenso. Y siga así, hermosa. Bueno, bye. Gracias, Sirvi. Uh. Chao, gracias. No, no me dejas colgarte, tienes que, que colgar tú, porque otra vez está como antes que no deja. Ahí. Mira para ese, a ti te deja. Ahí. Uh. ¿Cómo se siente? Ángela me pregunta, Silvia, hoy en ayunas, ¿puedo tomar la proteína? postentreno con el desayuno? Ángela, eh, si tú vas a desayunar, no es necesario tomar la proteína. Es solamente desayuno, ese es mi consejo. Porque pues es uno o lo otro, si comes, no sé, mitad de huevo y mitad de proteína, está bien. Pero no es necesario tanta proteína porque tu cuerpo tampoco es que pueda con, con tanta cantidad. Entre 20 a 25 gramos de proteína es lo que necesitas. ¿Sí me explico? Entonces, si vas a desayunar, desayuno ya y deja la proteína para una merienda, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí me explico? Silvi, sí, cuando salen las ligas nuevas, ay, ya no va vale la hora que salgan las bandas. Las bandas, los más, sí, ya están llegando. Las bandas están ya casi. Si no es que se vendieron más rápido de lo que pensábamos. Eh, y nos daba miedo así hacer un pocotón eh, porque no sabía quién la quería. <ríe> Pero vamos a sacar de todo, vamos a sacar de todo. Entonces, para que se preparen, eh, de pronto, mañana hay live, de pronto. No voy a hacer todos los días, porque en verdad me tengo que preparar para el próximo reto, me estoy preparando. Eh, pero mañana vamos a hacer, y quiero hacer el viernes, porque las personas del reto no tienen glúteos esta semana. Entonces, por si ellas quieren también unirse, será chévere. O sea, el viernes osado, ya el que ellas prefieran eh, entrenar glúteos, pero será una rutina de glúteos. Entonces, eso va. Entonces, mañana puede que también haya live de hombro, pecho, bíceps, abdomen, y el viernes osado. Yo les aviso, voy, quiero hablar con, el, con ustedes. Hacer una encuesta si prefieren glúteos, Viernes o sábado, ¿listo? Entonces, estamos hablando. Voy a hacer los dos días de glúteos de este y de la, de la otra semana. Lo, lo voy a hacer live, segurísimo. Y el resto que haga, yo les aviso. Entonces, mañana probablemente lo haga. Cuéntenme si quieren mañana live de hombros. Si pueden. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Mañana, mañana hacemos live? Viernes, prefieren viernes, mañana sí, con el feriado. Y estos dos libres. Que podemos hacer martes y viernes. ¿Les parece? Va. Las quiero, los quiero. Cuando yo las quiero porque son más mujeres las que me acompañan. No quiere decir que si hay unos que otros hombres por ahí, no hablo para ustedes. Hablo para todas, pero son más las mujeres. Las adoro, los adoro. Y nos vemos mañana de pronto con todas. Los quiero. Bye.